¿Desde cuándo vives en Mallorca? Um, vine en el 2001 con toda mi familia. Uh -huh. Creo que nunca te lo conté, ¿no? no. Nunca me lo, Hola. Nunca me lo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien, contento de volver vos. Sí. Ah, ¿Me puedo pasar una limona? Ahora que te veo, me acuerdo, la primera vez que llegamos, que cuando vine y entré eh, como mujer en un bar. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo porque llevaba una chaqueta igual, del mismo color. ¿Y qué tal? con vas ah, Se os ponía, Bueno, bueno... Sí. Bastante traumática al principio porque es que no sabíamos si, es que cómo iba a funcionar. Era la primera vez que me vestía de mujer. Eh, tenía una peluca porque tenía el, el pelo súper corto, recién estaba haciendo la transición y tenía una peluquita que me había regalado mi amiga. Ajá. Había cerrado la peluquería, tenía un montón de pelucas y tal y cosas, postizos, y armamos una peluquita y yo me la puse. estaba eh, Yo, ¿Te sentías pero, bien. Ah, me sentía divina esa noche me sentía divina y mi amiga me dice, bueno, ya que cierro la peluquería, tengo el dinero con lo que vendí, vamos a un bar. Uh -huh. Y me dice, pero vamos montadas, producidas. <risa> Ella también era la primera vez. Era así, la primera vez, sí, sí. claro, y ahora que también que, ay, Dios, ver un bar así y me acuerdo, ay, qué recuerdo, por Dios. Impresionante. Y bueno, llegamos, eh, Primero nos miraron se dieron cuenta, primero nos miraron y se dieron cuenta un poco que algo no estaba así, muy normal, entre comillas. Se notaba que estábamos muy producidas y tal, se dieron cuenta que éramos trans. Y entonces, bueno, nos preguntaron qué queríamos, nos sirvieron, pero fue bastante fluido. Pero las miradas nos las llevamos sí. toda la noche. Tampoco estuvimos tanto tiempo, porque era también por dentro... Estábamos un poquito incómodas. ¡Contentísimas! Pero un poquito incómodas. Eso sí. Pero ha cambiado, ¿no? Esa mirada. Muchísimo. Yo creo que ha cambiado esa mirada. sí Yo estoy hablando de hace mucho sí. tiempo. No les voy a dar fechas. Desde... No voy a dar años, por favor. Yo creo pero que sí. desde Consulta de Identidad de Género seguimos viendo, ¿no? A veces situaciones, ¿no? En lo social, donde la, per la persona trans puede sentirse, ¿no?, en un, en un momento dado uh, con, mal, ¿no?, en, ese, en esa mirada, pero yo creo que ha mejorado mucho la sí, ¿no? en todos los sí. En lo social. Sí, todo. por ejemplo, cuando llegué a Mallorca, que fue hace tiempo, eh, 2001, llegué con toda mi familia y recuerdo sí que había muchas miradas, la gente miraba mucho, era muy pueblo grande, ciudad pequeña, pero más mentalmente. Uh -huh. Pero era todo tan fabuloso, tan fantástico. Pero bueno, un poco de ya con tema de extranjeros. La gente estaba un poco más acostumbrada. Pero ¿cómo miraba la gente? Era, las miradas eran muy incómodas. Pero después eh, fui una época a Barcelona, volví. Cuando volví estaba todo súper cambiado. La gente ¿Ah, sí? estaba muy cambiada. La mentalidad es como que se había abierto de golpe. Era como... Mm. Era, eh, otro ambiente, otra ciudad, otra sociedad completamente distinta. Es que aquí yo creo que hay habido también asociaciones y. Claro. Que claro mucho, mucho más. Claro, mucho más visibilización. Y, y tenéis todos Sí, sí, hubo mucha. En, en ese tiempo, que habrán sido unos 3-4 años, hubo mucha más visibilización, hubo una explosión demográfica. Eh, la gente se adaptó. Eso es lo bueno, que la gente se adaptó. Se adaptó psicológicamente y empezó a ver más variedad social más variedad de gente uh -huh. el nicho social explotó uh -huh. fue como así como que ya no era ya lo, la, la regla ya no estaba establecida uh -huh. ya no era la gente normal hombre mujer los estilos ya no ya vinieron de todas partes y aquí se los acogió y eso fue maravilloso y sobre todo me sorprendió gratamente porque claro yo ya Pensaba volver y radicarme aquí, volver y... y cuando vi eso dije, maravilloso. Es interesante lo que explicas, porque yo creo que eh, lo mío es que hay que dejar de haber espais, ¿no? Como exclusivos, ¿per? ¿no? Claro. Y que, y que ya, dejarme enrere aquella época, ¿no? Y aquella etapa sí. donde parecía que había, ¿eh? no, ¿no es verdad?, a nivel social, espais mm -hmm. donde no no no podían hacerlo, no podían compartir no se podía ¿eh? pero, antes teníamos esta, antes solamente podíamos eh, expresarnos no. eh, personalmente o sea expresarnos a nosotros mismos express yourself um, sí. en nuestros espacios de ambiente yeah. entre locales de ambiente solamente mm. pero ahora ya no después ya no ahora está abierta la veda y ya sí. podemos entrar en cualquier local en cualquier lugar y eso es maravilloso sí. poder que haya visibilidad que los demás puedan verlos sí. y eso sí. ¿por qué crees que se ha donado que cambie no lo sé yo creo que es la visibilización sí. poco a poco la visibilización la aceptación la gente se va dando cuenta de que eh, cerrarse estar cerrado a las opciones de los demás es negativo. Uh -huh. Es negativo para uno mismo. Porque yeah. al final uno termina dándose cuenta de que no... no sabe si en la misma familia termina habiendo una persona uh -huh. con esas características que termina siendo LGTB. LGTBQ. Uh -huh. Yo creo que, ah, que también y... había para de desconejimiento, pero... ¿no? Yeah. O sea, faltaba, ¿no? Fueron sí. más feina dins, no dentro sí. del ámbito educativo, dentro del yeah. ámbito... Los sí. también, ¿no? En el ámbito social. Yo claro. creo que faltaba es, es poder hablar, ¿no? Meso que también de ese autoconcepto, de, sí. de género, ¿no? De, Los de medios tienen mucho que ver, gènere, claro. El género, ¿no? De sí. conocimiento, de su diversidad. Sí. Y yo creo que eso es también no? lo que hace que de cualquier manera no, ya no, no haya tanto de desconocimiento a nivel social. De sa, ¿no? Ya. ¿Son trans? Sí, eh. sí, totalmente. Por el desconocimiento, los medios han tenido mucho que ver, pero sobre todo eh, la responsabilidad política, el espacio político. Desde, yo me acuerdo desde Zapatero, que, más, que mm. ahí fue como una explosión de aceptación. Fue como... se puso a debate. Mm -hmm. Ahí es cuando se puso a debate de verdad mm -hmm. lo que es el, el tema de género, de LGTB. Yo creo que, a partir de ahí, la responsabilidad política. La responsabilidad política es muy importante. Y que los medios se comprometan, porque los medios tienen muchísimo que ver. Claro. Los medios, muchísimo. Antes, era solamente éramos el payaso, eh, la ridiculización, la broma, la risa, la diana para la burla. Pero, sin embargo, eh, después, eh, esa conceptualización comenzó a, a cambiar. Poco a poco, pero porque eh, la responsabilidad política nos tomó más en serio, lo, los la, la política nos empezó a tomar más en serio. Y ahí es cuando eh, la gente empezó a plantearse, realmente son así como, los, como nos muestran en televisión, el clásico chiste de mariquita, de yeah, travesti, sí, lo típico de los casposos, de, de, pero fue, eso fue hace tiempo. Mm -hmm. ya, eso ya cambió, por suerte cambió y que siga así. Todavía hay dinosaurios que siguen con lo mismo. Claro, y tal. Hay y ahora son bobo Y ahora se bobo De que, sí, sí, de sí, que sí. señoros que nos han venido a Uy, están envalentonados ahora sí, sí, con sí, la sí, llegada de este otro partido. Están envalentonados. Pero, pero la aceptación es mucho mayor ahora. Mm. Ya nos ven con otros ojos. Ya nos mm. ven con los ojos que corresponden. Claro que sí. Ya nos ven como lo que somos. Personas como cualquiera. Somos personas normales. Mm. Por más que nos... nos de anormales, normales, pero bueno, somos como cualquiera. Sí, de aquí va, en la que se va a fa un prei ¿no? De sí. que ampliaba también los derechos, las de sí, derechos, sí, sí, Per tothom igual, también ha estat pionera y yo creo que ha habido todo un movimiento social y de personas como tú que han sí. estat valentes y heu volgut sí. lluitar para porque se visibilizas y sí. porque que las administraciones y es políticos también en consecuencia. Y después aquí también ha habido una una majoria social y una mayoría política que ha favorit que haya medios de que han anat de pugui que feina en el servei que està fent de per que está medios de acompañar mm. que procesos sí, de transición, y haya medios sí. se comunicación, que haya o de o que haya o que encara medios no? que haya que en otros de que de Encara que molta feina per fer, no? Porque ahora también sí. se visibilizan se situaciones sí, de sí. violencia que patiu. Claro, completamente, sí. También el, la cuota la de... la cuota laboral trans, también, Aha, es muy sí, exacte. importante. Exacte. Porque siempre esa discriminación que continúa, digamos, que nos sigue empujando, que sigue empujando a, al colectivo, mm -hmm. al colectivo trans, sigue empujando a... a al nicho laboral del de ambiente solamente. Ja. Solamente de la, que está relegado a cosas del ambiente, peluquero, belleza... Y nos dan oportunidades a trabajar de cara al público para que la gente se acostumbre a vernos, a, a ver que valemos para cualquier otra cosa. Claro, claro que sí. Que cualquier no otra faltaría. cosa, claro. Pues así. sí sí, sí. ¿Qué es lo que trobes que...? ¿Quién sería ese buen paso? ¿Cómo? ¿Quién sería ese buen pasa ¿Qué es lo siguiente que habrían de fe para mejorar la situación? Porque se han mejorado mucho, ¿no? claro Tots estos años. Hay muchas mejoras, ahora hay mucha más igualdad. Pero todavía hay muchas cosas de fe Claro. Yo creo no que... El, bueno como, que sí, fer, Yo creo ara? que lo más importante, en este caso, para empezar, yo creo que una cuota laboral trans. Una cuota uh -huh. laboral trans sería muy importante. Que estuviera abierta. Y becas. También becas, yo creo. Algunas becas. Porque no todas... Eh, la mayoría están, eh, traba, están, digamos, están viviendo desde la marginalidad. Tratar de integrarlas de alguna manera. La cuota laboral trans para que puedan integrarse a trabajos de normal, que, que den de cara al público, donde la gente aprenda a, ver, a vernos como personas integradas en la sociedad. Una vez que nos vean integradas, la gente ya nos toma con total normalidad. Ya nos empieza a mirar, a darse vuelta, a vernos en la calle, como si fuéramos bichos raros. ¿Tú, y sientes, bueno, ¿Tú sientes que esto ha cambiado? Sí, cambió muchísimo, muchísimo en la muchísimo, calle, en la cambió, en calle, la calle sí. sí. Antes, por ejemplo, yo, que yo utilizaba y suelo utilizar también el servicio público, y claro, en el bus la gente se daba vuelta, miraba, cuchicheaba, yeah. cuando se daban cuenta que uno era trans. Pero ahora ya no, ahora ya no, no, no recibo miradas, ya no no, no, no me siento observada como antes. Mm. Antes me sentía muy observada. Una amiga mía, cuando recién empezamos, las primeras uh -huh. veces, una amiga que ya llevaba años y, o sea, imagín, imagínense lo que es, claro, que años ya sí, que llevaba. Yo recién comenzaba y ella decía, de nosotras, ella siempre decía, de nosotras hablan como si fuéramos eh, bichos, dice, pero... Cuando están frente a nosotras nos miran con ojos como si estuvieran frente a una vedette, a una estrella de cine y, y es verdad, porque nos miraban como si fuéramos eh, alguien famoso, pero bueno, es de verla, de ver lo raro, supongo que es como ver lo raro, como ver el, un tigre en la calle. Y ahora se sí. enjomba no, sí, que, yo, yo creo que, un que un tú en fas fin base, yo creo que en no, ya tanta, en aquel momento no ya tanta esa mirada social, mm -hmm. ¿no? Yo creo sí. que sí, ¿no? Que hi ha hagut sí. un cambio antes yo notaba esa I... mirada inquisitoria, pero ahora ya no. Y una de esas cosas que me han de trabajar, ¿no? Es que también esa mirada, ¿no? Muchas veces no te porque es una mirada negativa, no, no. Entrar, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Es sí. decir, también poder entender que es como pugir mirar, ¿no? Desde lo diferente, ¿no? Desde la sí. diversidad. Me por me curiosidad. Claro, por curiosidad. No, no, Esas miradas no, es siguen, claro. No? Esas esa miradas siguen. Es sí. algo negativo, ¿no? Lo que pasa es que, uh -huh. dins, ¿no? Dices, proceso de transición, sí que es verdad, ¿no? Que es un proceso, pues, que en principio, ¿no? Si, si es un proceso, no? Que uh, se, se du a terme en toda normalidad, dura, pues, uns dos años, no? uh, uh, Es un proceso que esa persona du a terme y después ya... A la, no, y a la, y a tira. Sí, sí, sí. The pero la mirada de, de curiosidad, sí, la no, mirada de curiosidad sigue, pero esa no molesta. Antes era la mirada, mm. era como más inquisitiva, era esa mirada muy rara, pero esa se notaba, la, esa vibración, esa energía. Ahora no, ahora... Sí, que mirás por curiosidad, eso sí, nada, mirás. Puede ser, mira, ¿no? Yo sí, claro. Puede ser curiosidad. Por curiosidad, sí, por curiosidad, que ven, bien... sí, Pot diferente, ser... pero no pasa nada. No sí, sé, yo creo que pueden hacer muchas cosas. ¿no? Claro. Y, y yo creo que esa gente, ¿no? Además, ese protocolo va a poder, durar, eh, sobre todo, ¿no? Sa, sí. Esa capacidad de volver, ¿no? Que esa que mirada social está cambiando, porque yo creo que sí. allá... Hay mucha más aceptación, hay mucha comprensión de la diversidad, sí. que yo creo que uh -huh. también claro. hay mucha de feina. Es sí, que hay que seguir haciendo mucho de feina, porque sí. yo creo que, mm. que mm. en cara hay ha muchos conceptos que no se entienden, mm. también hay muchos conceptos que se confunden y no? sí. se trata no? de uh, poder trabajar con sí. ellos. Sí, claro, totalmente. A més, aquí iba a aprovar una llei Se Ses Balears el 2016, una llei LGTBI, sí. que es hasta pionera, de més, de tots s'estat, porque hay gent que nos ha demanat cómo uh, lo había ah, hecho y cómo había estado todo este proceso. Sí, Eso es sí, sí, sí, no? sí. important. muy importante. Muy importante, muy sí, importante. Sí. Que haya normas, porque claro. institucionalmente se reconeguen todos estos derechos y todas estas libertades. Que... Todos los derechos y libertades maravillosos. Claro. Me encanta. Todo... Pero tú, Sofía, ¿cuándo sí. vas a comenzar a sentir que eres dona o con vas veure que eres una dona? Uf... Bueno, yo creo que siempre hubo como ese, algo dentro mío, a partir de cuando tenía 6, 7 años, empecé a, uh -huh. cuando empezamos a razonar, a racionalizar las cosas, yo me daba cuenta que me gustaban los chicos, pero yo pensé que era, iba por el lado de la homosexualidad. Uh -huh. Pero, cuando empecé a tener 14, 15 años, yo me, daba, me di cuenta de que algo no encajaba, que no iba. Yo era demasiado femenina, todos me veían de una manera que yo no terminaba de verme. Ellos me veían más mujer de lo que yo terminaba de aceptarlo. Pero fue una vez, me acuerdo, estaba en el instituto, fue una clase con la profesora de biología donde empezaron, a, se empezó a hablar del, de, del sexo, hombre, mujer y ella claro, no, no, no hay que confundir porque en realidad los libros no están, no están bien hechos, dice. Porque el, el sexo hombre-mujer no es, el sexo es eh, hembra y macho. Uh -huh. Dice, y el, el hombre y mujer son construcciones sociales. Son construcciones sociales, que es el género, el hombre y la mujer. Cualquiera puede ser, cualquiera que se sienta, que sienta que puede ser mujer. Es, uno va construyendo la personalidad, uno construye. Y la profesora me miraba a mí. Me miraba a mí, ella se daba cuenta y me miraba a mí y yo estaba rojísima, todos mis compañeros se daban vuelta y se daban plan. vuelta, claro, me, me lo estaba diciendo como no, que eres mujer, puedes darte cuenta, o sea, uno se daba cuenta, uno iba construyendo su personalidad, que uno nace con el sexo, ya sea macho o, o hembra. Pero hombre o mujer es una construcción social. Y nos dijo que después le preguntáramos al profesor de, de psicología que venía después que nos explicara por qué era construcción social y que a ella eso ya no le correspondía. Ella ya estaba en biología. Ella era biología. Pero que a ella le llevó años eh, entenderlo. Le llevó años entenderlo. Así que tampoco cualquier persona no puede entenderlo a la ligera o tan simplemente como todos quieren entenderlo. Como hay tantos iluminados en TikTok o pero es más importante, ¿no? Que claro. tú que hay en que sí sé que ya que te digues de eso claro. y que te digues de clase en tanto normalidad. Claro, por eso la educación es muy importante. Los uh -huh. primeros años de la educación es muy importante y ahí es como que algo se abrió en, en, en mi cabeza y yo dije, mm, parece que ahí y ahí fue donde empecé a, a, a meditarlo. O sea, yo era mujer, yo era mujer y tenía que ser algo, tenía que hacer algo al respecto. Uh -huh. Y ahí fue donde el apoyo de mi familia fue muy importante. Mi, mi familia, bueno, era, mi madre era con la mente muy abierta, mi padre no. Sin embargo, mi madre sí era de mente muy abierta y lo hablé con ella. Bueno, empecé de a poquito. Empecé hablando ah. y ella me dijo, sí, pero estábamos en los 90 uh -huh. Bueno, claro. ahí les tiro un poco de datos de la fecha, ¿no? <risa> Eran los 90. Y todo era muy complicado, no se aceptaban. Si tenía que estar en el instituto, si quería hacer el cambio de género, la transición, tenía que irme al colegio nocturno, uh -huh. porque no me aceptaban el, la transición en los colegios uh -huh. diurnos. Sí. ¿Y tú, ahora, qué demanarias en las políticas ¿Qué es lo que habrían de hacer ahora? Principalmente, principalmente, es que las generaciones que vienen ahora no tengan que pasar lo que tuve que pasar yo. Y aún oh, peor, lo que tuvieron que pasar, los que vinieron antes que yo, sí. la, la generación anterior, lo que tuvieron que pasar. Sí. Que no tengan que pasar por, por lo mismo que pasé yo, por la discriminación, por la precarización de la vida, porque la, la agresión social, porque éramos, eh, digamos, el objetivo de la frustración de todo lo social, sí. éramos el objetivo en la calle, la gente iba enrabietada nos veía, y era como que algo, todo lo negativo. Salía, salía de ellos. O sea, en la calle nos tiraban latas de cerveza, latas sí. de gaseosa, nos tiraban cascotes, piedras. Sí. Pero, y no entendíamos por qué, pero era porque la frustración social de la gente, que nos veía como algo raro, como que algo distinto y algo malo. Sí. Pero era porque esa era la, la imagen que daban de nosotras. Esa era la imagen que daban de nosotras. Y por eso lo que yo le pido a los políticos, lo que le pido a los medios, pero sobre todo a los políticos, es la normalización que, que para que los chicos, las chicas, las chiques que vienen ahora, las nuevas generaciones, no tengan que pasar lo mismo que tuve que pasar yo, que tuve que abrirme camino, que tuve que abrirme camino en la sociedad. Y a, aparte que eh, ese acto de valor que tenemos que dar, ese paso de hacer el cambio, hacer la transición, cuando sabemos que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestros seres queridos. Y entonces, claro, eh, para eso también tiene que cambiar la sociedad. Para que la sociedad eh, también eh, acepte a nuestra familia como que nos vean algo normal, para que nuestra familia no sufra. Claro. No sufra que a nosotros nos discriminan, porque la gente que nos quiere, uh -huh. nuestra familia y todo nuestro entorno que nos quiere, sufra al ver cómo nosotros las pasamos canutas. Uh -huh. Las pasamos canutas. Entonces, claro, eso el, a, a nivel político sería importantísimo. Sería importantísimo. Mejorar las condiciones, para las nuevas generaciones, para quienes vienen, vienen ahora, para que no sea tan jodido. ¿Natis, ya lo tenemos una feinada. Mm -hmm. Tenemos una feinada. Hay mucho que hacer, y <ríe> todavía hay mucho que hacer. Y fueron Mucho que se ha hecho, muchísimo mucho que sí, se ha hecho. Tant, y tant. y, no, y no mucho que hay que hacer, sí. No hay <ríe> no. no, totalmente. <ríe> mucho se yo creo que a veces... Um a mí me agrada mucho explicarlo porque sí que creo que uh, en poco años se ha hagut molt mucho ha recorrido no? uh -huh. desde la des de consulta de identidad de género lo millor vos diré que uh, fin fa dos años sabiendo hacer informes no okay. de hacer informes sí sabiendo hacer informes para que una persona podéis cambiar no sabiendo hacer informes para que una persona podéis hacer un cambio de género en el registro no? sí y creo que sí que podemos eh, estar contentos de, de estar no eh, de repensar no i de, eh, i de sobretot entendre eh, que esa diversidad no nos ha de generar situación de desigualtat no I, i en aquest sentit eh, com a profesionales yo creo que estamos no eh, durando a tener una buena feina y pueden eh, de cualquier manera Uh, ayudar a que no haya allí, ¿no? Tota está por una banda, burocratización, mm. ¿no? Después sí. de la transición, es que no haya allí necesitar, mm. de verdad uh, explicitar, uh, ¿no? I explicar, mm. uh, usted, uh, y escrutinio, ses, gènere, no? de verdad explicar. ese ¿qué es que una persona? Un es, es que se someten um, a un escrutinio, sí, un escrutinio no? que suele ser hasta humillante. Es que no, sí, ¿no? Y en vez de sentir que sí que están uh, frente uh, sí. una... una... Lo que nos queda es la dignidad, y si empiezan a socavar la dignidad con, mm. con, con el escrutinio, ahí es como que llega al punto de la humillación. Mm. Entonces, que nos traten a todos por igual. Eso mm. es, ¿no? Ahí puede llevar una buena mirada desde de, no? des sí. de lo social. Tener esa diversidad y. I y ayudando ¿no? a hacer un, un proceso de transición que pudiese, ser, lo, yo creo, lo más, lo más fácil para esa persona, uh -huh. lo, más, ¿no? uh, lo más rápido en, claro. en, en relación a lo que sea y, y Ya de por sí es difícil aceptarse uno sí. mismo, uh -huh. como para tener que estar bajo la lupa, el escrutinio uh -huh. de que, y encima dudar de que te acepten o no te acepten uh -huh. y el rechazo. Uh -huh.